iba llegando a la casa, venía del campo de comprar una madera, entonces, banista, venía del campo de tratar una madera, entonces una amiga mía está en la banca embarazada y yo me paro a saludarla, entonces ahí me interceptaron, me pusieron una pistola en la espalda, pero yo creo que es jugando porque todo que es mi casa, entonces ahí yo vi que ya se mandó, yo dije, oh, pues de verdad y cuando me apié el motor, conmigo que me apiara yo me apié pero ahí entonces no nos embrujamos en medio un tiro se resistió, no sí, exacto. ¿qué tipo de motor? Eh, un CG 125 ¿entonces qué le manifestó el día atrás? ¿El aguito? no, era? no, eh, él solo ¿era una sola persona? si sí, el otro no sé dónde estaba yo sé que él eh, me disparó, después que me disparó Iba a irse, lo tumbé del motor, volvió ese montón del motor, porque me disparó de nuevo, yo me metí al callejón ya herido. Luego lo tumbé otra vez al cruce el Badén. volví y me disparó, pero ahí ya no tenía fuerza, ya estaba como desmayado por la sangre que había perdido y él logró irse. ¿Sí? Él me dio un solo disparo ahí, pero disparó tres veces. 8, 30, 8 de la noche por ahí. ¿Qué tipo de motores necesitan? 625.